No, pero retorn retornemos la película de Batman, que a mí, bueno, el motivo por el cual yo he que acabo en streaming, es ¿Yo? porque eh, estaba viendo la escena y... En realidad voy a usar películas, pero terminé viendo una esc escenas y hay un encontré un dobo de... Hay un gon que habla de cine, pero se manda una hora, loco. Un ¿Cuál, y y la obra de Spielberg, vida obra de Kubrick, vida de obra Ah, y, hay youtubers muy buenos, sí, sí. no el el sí. Quería aprender de cine, empieza a ver youtubers, sobre todo youtubers españoles, están en otro nivel de, de entretenimiento con Siento que la mejor y la mejor escena que está ahí y original de Batman, así como que representa mucho lo que el personaje, a los que bueno es que nos gusta Batman y demo el cómic. ya está un Batman violento y en este, hasta torturador. ¿Ya? ¿Es así Batman en sí? Sí, ¿por qué, pero ¿cuál Batman de El Batman de Nolan, el intendible, acá el intendible. Ay, ah, ya, ay, ya, ya. sí, sí, sí yo... acá, el, acá el Rickler ah, el acertijo el acertijo puta la de no, no la... pues yo le digo no, dime, dime si, sí, eh, lo que pasa es que eh, siento que la escena de a ver esto, esto de la postura de que por ejemplo a mí me gusta ver películas yo no sé ni una hueá técnica la hueá y te miro tu soy el ticacho, así esa es como la tónica del de streaming no, pero dale, dale sí, dale, dale que se entienda un poco la no, web. entonces este día va sin spoilers ya no, <ríe> no, lo no, que vamos, me amoran no, con todos los spoilers digo yo porque ya todos vieron Batman Batman bueno, o sea, supongo. sí pero yo me siento que no me pierdo mucho que es lenta la weá tres horas loco esa weá la va a ver como en siete días como una miniserie sí sí no está muy puta a mí lo, bueno después voy a dar mi opinión más profunda de ese Batman pero es que es que tan es que, larga ya me estoy chaleando con los directores y su ego, y, y como que quieren mostrar su visión, y en realidad eh, su visión, me, la última hora me aburrió mucho, bro, ya la, la estaba desconectada de la hora No, pero hay, hay películas que por último Batman ya, yo no sé cómo es la última, porque la quiero poner así como tranquilidad a ver la wea porque sé que me me igual que media hora. Pero no la he visto que... ¿Ah? ¿No la he visto completa? No. Ah, hola, hola. Dale, dale, dale pues Sí, un siento que me va a dar Pucho la web Ya, sí, y no la te web, voy a contar sí. más Pensé que la hayáis visto, no, no te voy a contar más Sí, pero... pero Lo que pasa es que se repite la misma escena Bueno, yo ¿Cachaste la escena weón donde sale Batman peleando con el Guasón Confesando, diciéndole ¿Dónde están las locas? Sí, sí, sí, ya, sí. Y en la escena que sacaron Es la misma, güey, viste que son un puro Puro refrito Pura, viste ¿sí que era, había que ver El Joker, Batman 2 Y otra yeah. no y de la no, no, no. Si no era muy original pues Bueno, bueno la cosa es que a mí me llama la atención De este Batman y de este Joker Que me gusta mucho, es la escena Que siento que como la escena donde El loco, y dije ya, esto es Batman Cuando el loco El guasón ya lo tenía pero pico De hecho, ni siquiera el guasón El guasón en sí es tan... Yo creo que igual le subieron como unos peldas de inteligencia. El loco no sé si es tan, tan calculador, ¿cachai? Como decía el mm -hmm. feminista, es como un poco medio como anárquico, weón, ¿cachai? Pero yo creo que el loco era, no sé, weón, ya. Cuento que el loco <coughs> llega, la loca le dice, ¿sabes qué? Ya, atraparon al loco. Igual la había mucho como estrategia, me gustaba mucho esa weón. Atrapan al loco, le dice, ¿sabes qué? Voy a ir a tomarme un café. Y el loco, pa, pa, le pega y lo empieza a agarrar a chachas y el loco, no le importa a la weá le pega, le dice, no weón, es como weón, te tengo acá <ríe> Está lo mismo lo que sí, sí, sí. y bueno, al final se escapa, ¿cachai? esa escena sí. esa escena, o toda esa, toda esa parte siento que es muy es muy bacán, es como yo, yo creo que es como la conexión, o por lo menos como todos los bueno es que nos gusta el cómic es como, ya, este es como fuera de que para mí me gusta mucho esa película eh, es como, que hay, que hay muy conforme con esa hueá. Bueno, y tiene muchas cuidado desde cómo se escapa el guasón del, de, de la comisaría, etc. Y hay otra cosa que me gusta del guasón, de este guasón, ¿Ya? es que cuando el loco entra al túnel, eh, yo me he topado con gente que no le tiene miedo a nada, hueón. Y esa hueá son los peores, es porque el loco le dispara. Y el loco pone una cara así como Estoy trabajando, pues, weón. Ah, sí, sí, si la secuencia de la persecución en el, en el, ya, con el camión. Ya, después pues, saco, saco en este, ¿cachai? Y después saco en la bazooka, pero luego quedaron que para lo Sí, pues, sí, y sí. Y luego, la cara la bazooka, era como... ¿cachai? Igual este personaje es medio, cático pues, así, media caricatura. O es sea, medio como... Tiene esa weón media, media setentera, ¿cachai? Como de... Yo creo, yo creo que muchos personajes que influenciaron bueno, en la caricatura casi de Alan West, del Batman de los 70. Ah, puta, sí, de repente lo toman como referencia, no sé. El, el supermercado en todo caso es la, la de Tim Burton, que ahí la hacen, o Tim Burton más. Que ahí es como casi que le hacen homenaje, po. el guasón de ahí es, es casi el mismo guasón de, de, del, del Batman de los 60 y todo es como de referencia es como, ya parece es como kitsch, es como directivo, pero nada, no, eso lo toma muy en serio, creo yo, no sé. ¿Qué? ¿Batman de los 70? Sí, po, el, el, Batman de ahora comienza con básicamente son el Batman de Tim Burton, eh, los Batman de Nolan y los Batman de este, del DC, del, del universo DC. Y, y ahora, el este último Batman que empezó otra cosa de nuevo, ¿caché? Claro. Entonces son cuatro. Si, si le agregáis cinco, porque ahí Tim Burton dejó, do, dejó dos películas y entre medio se hicieron otras películas que se supone que el mismo gana en la misma saga, pero que, que, que varían caer. Claro, otros ¿eh? son la continuación de Burton, él sí, queda bo. como productor, sí, y sí, lo, sí. Toma, lo toma Chumager, que se murió Schumacher el Chumaje es que es, un, es el director de, es un director que hasta banda, bueno, y con banda incluido, era muy conocido por ser, hacer como éxitos de taquilla muy familiares, y, y todo súper conocido y, y, livianito y entretenido, que hace tú como Beethoven, Beethoven, la del perro gigante. Que, ah, el perro. Claro, la, una película que todo el mundo ubica hasta el día de hoy, que es el Schumacher. Tiene como ese, la de los vampiros, ¿Cómo se llama Jovenes Perdidos, no? ¿Cómo era? The Lost Boys, en inglés. Eh, Generación Perdida. Ya, yeah, no, También es de ese loco, ¿cachai? Entonces, acá la tomó Tim Burton, la dejó Tim Burton, que es un loco como medio oscuro y todo, ¿cachai? Y la tomó este loco que es como, como un dominguero, como de películas de domingo, ¿cachai? Entonces, obviamente, cambió todo. El, el concepto de Batman. Eh, se fue el, el Batman... Que ojo, ¿eh? Tim Burton, a mí, la, hay gente como que me dice que Tim Burton, es, Tim Burton es muy oscuro. Y sí, ciertamente es oscuro, pero es como un oscuro muy infantil. Estética. No, estética, oscuro. estética oscura, pero una oscura muy adolescente. Es como... Es como el, el, el, el, la del Halloween, ¿cómo se llama? La este mono de plasticina. Jack... Eh, ¿Cómo? Le está en el Mundo El Mundo Jack es la mejor representación de, de Tim Burton. ¿Cachai? O sea, es como una no, de terror, pero es adorable de terror. Es como, es como voy a sacar mil poleras de este personaje de terror porque es tan adorable, ¿cachai? Es como ese, ese no, no, no es de efectivo, ¿ah? ¿eh? Porque es super efectivo en su propio, su propio rollo. Pero Tim Burton tiene ese, como que se le suele dar un un, un terror que no tiene mucho. No, no sé. Tiene oscuridad, yo, pero no sí, es terror. Bueno. Claro, yo cuando, por ejemplo, no entendía un poco los conceptos, yo igual les podía decir que era como un poco... ...el logo oscuro en estética, pero no es un logo oscuro. Exactamente, ¿cachai? ¿No, no hay una gota... En, en las palmas se... no hay ni una gota de sangre, ¿cachai? ¿no? No, no, no violencia no desmedida, no. ¿cachai?